Gracias por estar con nosotros. ¿Está Alberto? ¿Lo tenemos? No lo escucho, ¿eh? Te digo, una... no, lo... no lo estaría escuchando, Alberto. Vamos. Ahí, te escuch... ahí, está, Alberto. Ahí yo te escucho. Ahí estamos. ¿Vos me escuchás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Eh? Buen día, gracias por estar con nosotros hoy en lb 7 Radio Tucumán. Decime si me escuchás perfecto y ya avanzamos. Te escucho perfecto ahí. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Porque viste que este último tiempo las comunicaciones telefónicas han empeorado. En vez de mejorar con lo que te cobran, empeoran. Eh... Qué raro, ¿no? Qué, <ríe> qué, raro. Qué, qué raro, qué raro. Pero bueno, sí. te molestamos porque viene un torneo que es muy importante y bueno, vos sos un, un representante y un trabajador también del presidente del club del 64. Así es, presidente del club de ajedrez del 64, es Amiguel Tucumán, Tucumán. Eh, y bueno, estamos aquí disfrutando una buena relación con la Federación Argentina de Ajedrez. Muestra de esto es que nos han, nos han elegido a nosotros... Eh, en tucumán a tucumán como una de las diez provincias para realizar eh, un torneo con la temática de lo que es infancia compartida que uh -huh. es una eh, infancia compartida es una organización a nivel eh, nacional eh, que trata cuando eh, el vínculo familiar se corta y por ahí las madres los padres los abuelos eh, se pierden injustamente ese, o se ven eh, obstruido ese, ese contacto y esa relación con, con los niños, ¿sí? Claro, mayormente, esa, eh, mayormente suele pasar eh, eh, cuando la justicia de, de, dice hasta que se solucione el problema, quedan en un lugar de resguardo de los niños, asegurando su, su bienestar, hasta que se soluciona el tema y, y los reincorporan de nuevo a la familia. Exactamente, o por ahí también habla de cuando... Eh, se corta el vínculo entre padres y madres muchas sí. veces eh, eh, lo toman al niño como escudo o como eh, como para eh, lo usan, lo, ver, lo, usan para tratando... lo usan para sí, exactamente no quería, no quería lo usar usa. una palabra tan violenta es pero que, sí es que lo usan violenta. como claro. ¿sabes sí. lo que pasa? que violento es lo que hacen esos papás que usan a las criaturas para, para después negociar eh, un, un... Exactamente. Un... No, es una no locura. Y pasa, y pasa. Pasa de los dos lados y el que sufre es el niño. Y, sí. y bueno, y esta ONG no es que da eh, ayuda psicológica ni judicial, sino que quiere visibilizar que está pasando eso, ¿sí? Uh -huh. Tal cual. De, después de esta separación conyugal que los niños sigan teniendo su sus derechos y no se lo utilice para... ...obtener eh, algún tipo de, de beneficio... O, ...o para cobrar lo que realmente sea... Uh -huh. ...por ahí las madres tienen un poco de razón... ...en que un padre no se está portando bien... ...en pasarle el dinero que se merece... ...pero eh, no justamente por eso... ...tienen que eh, prohibir eh, visitar a sus abuelos... ...o, o a sus padres... Claro, claro. Eh, ...un poco de un poco de eso... ...así que bueno... Eh, ...a partir de, de eso hemos decidido hacer este torneo IRT, como te digo Tucumán es una de las diez provincias elegidas, un torneo IRT para que sepa la audiencia, es un torneo eh, inter, internacional, donde hay un árbitro internacional, donde se puede presentar cualquier persona eh, a jugar, en, no hay ningún tipo de, de requisito que se lo impida, pero sí es un torneo fuerte, en donde juega mucho... Eh, deportistas preparados entrenados porque te suma puntos para eh, tu nivel ajedrecístico que es el elo qué bueno qué bueno porque ¿Sí? aquel ajedrecista que viene le va a servir también para su para su carrera como ajedrecista pero además va a haber economía ahí en premios exactamente por suerte hay hay mucha gente que está que se interesa hay muchos políticos que se que se interesan en el ajedrez muchos eh, por ahí comerciantes también entonces hemos decidido aumentar los premios a doscientos eh, mil porque tenemos en este caso la colaboración de la municipalidad de, de Tucumán bueno. que nos presta un local nos da un lugar para que puedan dormir algunos jugadores la verdad muy bien muy bien cómo nos han recibido y, y cómo están este, contentos de que se realice y se han dado cuenta que el ajedrez es una parte muy importante en el desarrollo de, de la ciudadanía, uh -huh. qué bueno, en qué los bueno. niños, de muchísimos aspectos. Uh -huh. Qué bueno, porque venimos nosotros hablando hace mucho tiempo con tu nena Amparo, que recorren ustedes diferentes torneos y lo difícil que se les hace a ustedes participar de ellos también, y que esté también reconociéndose aquí en San Miguel de Tucumán, lo que significa el ajedrez y con este torneo empezar, yo creo que ser uno de los primeros para arrancar también eh, con visibilizar este, este, este juego, ¿no? Exactamente. Primero te agradezco porque deben ser uno de los periodistas que más difunden el ajedrez aquí en, en Argentina, en Tucumán, uh -huh. por lo menos. Deberíamos darle un diplomita para para agradecerle. Eh, segundo, eh, Ampar viene jugando, uh -huh. eh, bueno, hemos decidido cortar un poco los torneos que son así a nivel... Eh, Nacional y, y, y invertir un poco más en el tema de, de clases de ella, es claro. por el malabarismo económico que hacemos, claro. pero bueno, y la tercera, que el ajedrez está creciendo a nivel mundial, a nivel argentina pero bueno, hay provincias como San Luis, de donde es Claudia Mura, que ustedes la han entrevistado el año pasado, sí. que tienen presupuesto de. 60, 65 millones por año, y el presupuesto de aquí, de ajedrez en Tucumán, es la cuota del socio que tenemos en la escuela, que es de mil pesos. Sí. Y con eso tratamos de, de, de igualar a los gigantes. Hacemos, pero bueno, sería ideal que Tucumán tenga un, un presupuesto anual también uh -huh. para que podamos acompañar el crecimiento exponencial que hay a nivel mundial, ¿sí? Sí, hay que llevar. Que no es muy difícil, claro, hay que es un llevar... trabajo a donores. Hay, sí. que, hay que buscar a algún legislador, alguien que lo pueda llevar a la Cámara para ser aprobado, ojalá se, se den cuenta y se interesen también la importancia que tiene el ajedrez eh, para, para la mente, para la vida, eh, ojalá que puedan darle importancia para el crecimiento de los jóvenes, ¿no? Exactamente, y como siempre digo, en una hora jugando al ajedrez es una hora menos en la, en la pantalla, en el celular, y, y el ajedrez va a crecer realmente, no cuando haya 40 escuelas de ajedrez como ha llegado a haber en Tucumán en los años 50, sino cuando los chicos, eh, como en los años 50, jueguen en las calles, jueguen en las veredas. Por eso yo le digo siempre a todos los padres, si usted sabe, ajedrez, enseñe a sus vecinos, enséñale a sus hijos, que ahí es realmente cuando se forman los buenos semilleros, igual que en el fútbol. Claro. Claro, claro. Escúchame, ¿y cómo hay que hacer para inscribirse a aquellos que nos estén escuchando y que quieran formar parte del torneo? Eh, tenemos redes sociales, pueden buscarlos como Club 64. Sí, sí. Eh, les voy a dejar mi teléfono, que es 381-442-6811. Bien, repetimos, ¿Sí? repetimos por favor. Perfecto, 381 442 sesenta y ocho en redes sociales ponen el club 64. Eh, esto lo vamos a hacer en conjunto con las otras escuelas federadas que estamos en en Tucumán que somos las que más actividad tenemos eh, entonces nos hemos organizado con el club de Tafi Viejo uh -huh. eh, donde está Marcos Languidey al frente después eh, el club de Monteros dos torres donde está Ricardo Medina uh -huh. eh, y bueno y somos varios colaboradores, padres, eh, entre ellos el que está gestionando el dinero en la municipalidad y todas las ayudas, es eh, Diego Carballo, está el contador Islas, eh, un grupo de gente que bueno, estamos dándole forma a esto, y para nosotros es una una alegría muy grande traer un torneo como este a Tucumán. La verdad que para nosotros es algo eh, muy bueno. ¿Qué te parece? Y para nosotros que estamos así haciendo la dosis justa, es una alegría inmensa, porque hablábamos siempre de cómo empezar a visibilizar el ajedrez. Ustedes mismos, vos con tu caso, con, con tu nena, han recorrido el país eh, y se han ido del país también sí, para también. poder competir. Y en Tucumán no, hab no había un, un torneo que, que representa a la provincia. Y esto empieza a marcar un nuevo rumbo. Así es. Tenemos, tenemos mucho proyecto, pero tenemos un norte a donde queremos eh, seguir siempre, Bien. porque eh, creemos, la, la mayoría de lo que lo hacemos, hacemos esto por amor al deporte, y porque sabemos los beneficios que trae eh, sin buscar ningún tipo de beneficio personal, porque la mayoría lo hacemos como te decía Donor eh, sí buscando el beneficio eh, a corto y largo plazo eh, porque eh, en un país que se juega mucho al ajedrez, eh, la verdad es que se facilitan muchísimas cosas en la escuela, en la salud, en el tema de la drogadicción, en el aspecto que vos que vos busques. El ajedrez es un tema de, de inclusión también, sí, que lo puede jugar cualquier persona, no hace falta eh, ver, no hace falta caminar. Entonces es muy inclusivo. Ojalá que se pueda empezar a jugar en las escuelas en algún momento, ¿no? Es decir bueno, además en la parte deportiva que hacemos en las escuelas tener aunque sea una horita de ajedrez por semana para los chicos eh, y que le vayan mejorando mejora muchísimo, ayuda mucho para para otros para lo que es calidad de, de estudio eh, jugar al ajedrez es muy interesante y muy importante para la salud mental de todos, así que Ojalá que se pueda ir dando lugar en todos lados. Y nosotros nos pone feliz que lo que va a ocurrir el 30 de abril, el 1 de mayo... Complejo Deportivo Teniente Ledesma, 25 de mayo, del 971. Sí. ¿A partir de qué sí. hora podemos estar ya ahí? A las 9 y media sí. se van a estar cerrando las inscripciones, 9 y media de la mañana. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y seguramente haremos otras actividades paralelas como torneo, algún torneo infantil... ...para los chicos que todavía no se sienten preparados para para el torneo IRT eh, algún stand de, de difusión del ajedrez así que va a ser una jornada muy linda en donde esperamos tener visita de jugadores titulados eh, maestros internacionales maestros FIDE de aquí de Tucumán eh, gente de Catamarca de Salta uh -huh. eh, de Santiago eh, de Termas de y del resto del, del país pero principalmente de las provincias vecinas así que va a ser una jornada muy buena para que la gente también lleve a sus hijos vayan a ver eh, van a venir ajedrecistas muy importantes a nivel nacional e internacional así que va a ser una jornada muy linda como para por ahí entusiasmar a los chicos también a que a que participen uh -huh. te mandamos un abrazo nos pone muy feliz este este momento Alberto ojalá que sea uno de tantos otros torneos y que se empiece a, te a tener el lugar y la donde corresponde aquí en la provincia sobre todo ¿no? Eh, y un saludo grande a toda la, la gente del Club 64 que te acompañan también, que son un montón, que hacen posible también sí. que, que vos puedas laburar como estás trabajando en la provincia. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo sincero, Carlos, por, por la difusión que nos das. Gracias, querido. Y un saludo bien. a tu audiencia que, que se me encuentra muy interesada siempre. Gracias, querido Alberto. Un abrazo para vos y para tu hija, ¿eh? un abrazo grande también. Muchas gracias, ¿no? Sí. hasta luego. Hasta Chao. luego.